j Fer, esto va para una perra, ya tú sabes quién eres. Me escribiste en las redes para hacerte una canción, porque quería ser grande en esto de la producción, yo no tenía ni un tema porque no tenía intención, todo lo que escribía solo era por diversión. Te di mi lo que tenías era un vicio desfasado, pasado, una ajá. porquería El bajo fuera de escala también ajá, se oía. Ajá. Pero para ayudarte tus errores arreglaría. Me puse a leer, me todo sobre el ajá. tema para poderte explicarte y no hubiera ya. problema. Como tengo un buen oído. Para mí fue muy fácil, mejorarlo, pulirlo, cosa que para ti es difícil. Me comentaste que también cantabas, que escribías, improvisabas, que si quería me lo enviabas. Te dije, manda pa' ver qué tal te vale escribir. No tenías rima, talento ni nada, tampoco sabías grabar. Te pasé un beat que hice detrás, también una... Ajá. Quedaste creyendo y pediste que juntos hiciéramos la producción yeah. casa, Te dije te enseñé y editar también te tu vida a arreglar ajá, Y ajá. poco a poco en este negocio empezábamos a mejorar Juntos hicimos tres canciones, yeah. la verdad era muy buena. buena. Pero para poderlo lograr todo el trabajo tuve, tuve que, que realizar. realizar Las voces con la instrumental tenía que ajustar Pero yeah, no podía yeah. con ellos ya que te faltaba mucho por platicar No quería echar nadie al agua pero esa no. es la realidad te lo buscaste por estar hablando falsedad, dejaste de lado toda tu humildad. Y ahora estás completamente lleno de su vanidad. Bocon, estás agrandado hablando huevas. Oh. Bocón, Pero para mí solo eres un bufón. Bocón, Hombre que ande bochinchoso es marico. Bocón, toco. Cuenta las cosas realmente son bocón, bocón. bocón. estás agrandado yeah. hablando a huevas bocón, bocón. bocón, pero para mí solo eres un bufón, bocón, bocón. Bocón. un ver que anda en y maricón, bocón, bocón. Bocón. Bocón. cuenta las cosas como realmente son, te llenaste la boca diciendo que yo no tengo dignidad, eso es lo que te falta también un poco de integridad, no sabes lo que significa la verdad, tampoco le diste valor a Amistad, perras como tú, abramos modo que de eres un malagradecido Aún te falta calle, se otra de lejos que no ha madurado. No tengo nada contra ti, pero si sí me siento decepcionado. Y espero que no le falles a los otros así como me has presionado. Eres peor que basura hablando mal de quien te quise ayudar. Por eso es que no avanzas, Esta estás estancado en el mismo lugar. Antes de hablar primero, debes aprender a escuchar. Ya te veré dentro de poco, cuando contigo nadie quiera grabar. La producción contigo. Química, química, Los beats que creas solo son basura tóxica Y estás así porque yeah. tampoco aceptas crítica Eres la perra de todo, solo eres un maricón. Estás agrandado hablando huevazón Pero para mí solo eres un bufón Hombre que ande bochinchoso y maricón ¿Tocón? ¿Tocón? Cuenta las cosas como realmente son ¿Tocón? ¿Tocón? ¿Tocón? ¿Tocón? Estás agrandado hablando Bocón, bocón. Pero para mí solo eres un bufón, Bocón, bocón, bocón. hombre que ande bochinchoso en maricón. maricón su cuenta un cosas como realmente, realmente son tí.